Costa Rica, República Democrática, Libre, Independiente, Multiétnica y Pluricultural. Artículo primero de la Constitución Política. Hola, ¿todo bien? Pura día, ¿qué tal? Yo soy Junior. Y yo, José Roberto, sus profes en casa de educación cívica. En este video trataremos sobre los mecanismos de incidencia la organización institucional de Costa Rica y las funciones de los gobiernos locales y cómo estos permiten el fortalecimiento y ejercicio de una ciudadanía democrática. ¡Pase, pase! ¡Ay, pero ya! ¡Qué intensos! Para eso mejor abrimos un kinder y un club de teatro Uy, sí, porque parecen chiquitos, de cuatro años Bueno, ya, perdón, aquí tienes ¿Ustedes creen que el director nos preste este lugar? Sí, ¿por qué no? ¿No va a creer que queremos crear un club de teatro? Claro, hagamos como dice el profe de Cívica Utilicemos mecanismos de incidencia Exacto Yo pienso que es necesario influir para que ellos entiendan nuestras razones Sí, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Y si hacemos una obra de teatro? Pero tardaríamos meses. Pero podríamos empezar con, con, con poesía, que no nos va a costar tanto trabajo. Sí, pero eso no es teatro. Sí, pero y si lo hacemos como, una, como un espectáculo y lo anunciamos por todo el cole. Los estudiantes activaron un mecanismo de incidencia al hablar con su director. Estos son los espacios institucionales que permiten a personas o grupos influir en las autoridades para encontrar soluciones a problemas sociales. Así somos ciudadanos participativos, ya sea en el cole, en las municipalidades o en cualquier institución del país. Hay muchas vías de participación en las diversas instituciones del Estado. Cabildos abiertos, comisiones especiales, cartas, presentación de propuestas, negociaciones entre otras. Como ejemplo de esto, en todas las instituciones hay Contralorías de Servicios o tenemos la posibilidad de interponer recursos de amparo ante la Sala Cuarta. En el país existe un Estado de Derecho y por esto hay que seguir un debido proceso para solicitar trámites o acciones en las instituciones del Estado. Por otra parte, las demandas o solicitudes deben de plantearse de forma concreta, pueden ser de forma individual o colectiva. Para esto, es importante realizar las consultas de quienes saben o tienen información para que sean viables y nos permitan solucionar una situación personal del barrio, de la comunidad o del país y, por supuesto, gestionarlas ante las instancias correspondientes. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga. Pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura. Cena, silencio, pan, casa. Soy un hombre, es decir, animal con palabras y exijo por lo tanto que me dejen usarlas. Felicidades muchachos, los felicito. Sandra, pasa a mi oficina por la llaves del Club de Teatro. Vieron que yo tenía razón. Increíble. ¿Qué les parece si nos organizamos para obtener otras cosas? ¿Organizarse como para qué? y para participar en las elecciones del cole ¡Uy, sí! ¡Yo me apunto! ¡Estamos todos como pan. ¿Y eso? ¿Qué es? Grupo organizado por altas metas ¡Ah, sí! ¡Yo me apunto! ¡Claro! ¡Excelente! ¡Sí, sí! ¡Hagámoslo! Ok Al igual que en los comicios del colegio, la elección de nuestro gobierno es la expresión de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas por medio del sufragio. Costa Rica es un Estado democrático con un régimen presidencialista. La Constitución Política de Costa Rica delimita y define las atribuciones del Estado y establece su marco institucional, político y jurídico, establece los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. La Constitución Política delimita la división de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial El país está dividido en provincias, cantones y distritos La administración de los intereses y servicios locales está a cargo de los gobiernos municipales El Poder Ejecutivo lo conforman la Presidencia y los Ministros El Poder Legislativo está integrado por 57 Diputados que representan a las provincias del país El Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que establece la ley. No debemos olvidar la importancia del Tribunal Supremo de Elecciones como ente responsable de los procesos electorales. Con esta información los invitamos a que consulten en la Constitución Política los deberes y atribuciones de los poderes del Estado. Por supuesto, cada ciudadano tiene derecho a hacer reclamos, a pedir información o a exponer sus proyectos ante la Municipalidad. Aunque seamos estudiantes Claro, eso no tiene nada que ver Oigan, en ese montazal quedaría bien una cancha de básquet Sí, y unas máquinas para hacer ejercicio y con bancas también Ay, es cierto, con todo esto podemos hacer un polideportivo Pero bueno, sigamos chicos Los gobiernos locales o municipalidades son la base de nuestro sistema democrático deben de orientar el desarrollo del Cantón y garantizar la eficiencia en la prestación de servicios a las comunidades. Sandra, dame el toque final, ¿cuándo me regala su gorra? ¿Y qué le pasa? Primero me la quita y ahora me la pide. Es que yo ya cambié, por eso se la pido. ¿Y para qué la quiere? Un mm, recuerdo lo que estamos viviendo, ¿me la regala? Depende. ¿Depende de qué? Esos mecanismos de incidencia. Somos Junior y José Roberto, sus profes en casa de educación cívica. En este video analizamos los mecanismos de incidencia. Claro, hagamos como dice el profe de cívica, utilizamos mecanismos de incidencia. Exacto. Yo pienso que es necesario influir para que ellos entiendan nuestras razones. La Organización Institucional de Costa Rica. El Poder Ejecutivo lo conforman la Presidencia y los Ministros.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 Hasta luego. Hasta luego.